Continuando con el módulo de máquina de inducción, arranquemos con el tema 1. Aspectos constructivos y modelo dinámico del convertidor. Entonces la máquina de inducción se clasifica, la bifásica y la monofásica, en función de cómo es el tipo de rotor. Entonces tenemos dos tipos de rotores para las máquinas de inducción. El rotor bobinado o el rotor de jaula de ardilla próximamente veremos algunas fotos para poder afianzar mejor los conceptos entonces dos tipos de rotor se presentan en la máquina de inducción fíjense aquí tenemos una foto de la máquina de inducción con su rotor y su estator en este caso podemos ver la bornera de conexión de la máquina hablamos de dos tipos de rotor el primero es de jaula de ardilla está compuesta por una serie de barras y dos anillos. Hoy en día lo podemos relacionar más con la jaula de ejercicio que tiene un hámster. Para la época de, de fabricaciones de las máquinas de inducción, pues la gente no tenía hámster de mascotas, sino ardillas, y de ahí viene el nombre de jaula de ardilla. Vemos que la jaula, las barras, no son completamente derechas, son de la forma helicoidal, como lo vemos en la figura. Esto se realiza para poder reducir el efecto de las ranuras del estator y del rotor, de tal manera de que no cambie eh, la permeanza del camino magnético entre el, hierro, entre el estator y el rotor, es decir, en el entrehierro, para que se, se permanezca constante. Del lado derecho vemos una, un rotor, de bobinado el cual está conformado por tres anillos, que es la manera de poder llevar la alimentación al estator, anillos deslizantes sobre los cuales se colocan carbones o escobillas al igual que la máquina de corriente continua, no son necesarios en todos los rotores, generalmente la máquina trabaja con el rotor cortocircuitado como lo vimos en la aula de ardilla entonces si tenemos acceso al rotor, en el caso bobinado se colocan anillos deslizantes, si está en cortocircuito simplemente sin ir. Entonces los rotores de jaula de ardilla, como vemos es un cilindro con barras, se puede modelar mediante un devanado trifásico. En realidad se puede modelar con, desde un devanado bifásico a 90 grados, pero el devanado trifásico me permite tener una sola modelación entre el estator y el rotor. Entonces, para el modelo hay ciertas hipótesis simplificatorias... ...que nos van a permitir manejar un modelo más sencillo... ...que representa en buena medida la realidad de lo que sucede en la máquina. Entonces, para la máquina de inducción se desprecia el efecto de la ranura... ...y eso lo vimos por el cual se realizan la, el ranurado del rotor... ...y las barras de manera helicoidal. Se elimina la presencia de centricidades dinámicas y estáticas del rotor... ...que eso tiene que ver con que el entrehierro se mantenga constante y que efectivamente el eje mecánico se encuentre en el centro del cilindro y no tenga un desplazamiento mecánico. Vamos a despreciar las corrientes parásitas o corrientes de eddy recuerden que esto es las pérdidas en el hierro, producto de la magnetización. Vamos a despreciar el efecto de la saturación magnética, es decir, vamos a trabajar a una misma intensidad de campo magnético durante la operación, de tal manera que la permitida del acero magnético que conforma la máquina se permanezca constante. Y vamos a distribuir el devanado de manera no concentrada a fin de que la distribución de la fuerza magnetomotriz sea sinusoidal. Es decir, no vamos a trabajar con devanados concentrados, sino devanados distribuidos a lo largo de toda la periferia del rotor y del estator de forma de que en una ranura podemos encontrar bobinas correspondientes a la fase A, B y C en mayor o menor proporción puesto que la distribución del devanado se realiza de manera sinusoidal a lo largo de todo el perímetro que conforma el estator. Entonces ya vimos las fotos, pasemos al esquema. Entonces en este esquema tenemos un modelo trifásico en el estator correspondiente a las fases A, B y C. Y vamos a modelar el rotor, como ya mencionamos, de manera trifásica. Es decir, vamos a tener una fase A del rotor, una fase B del rotor y una fase C del rotor. La fase A del estator dista de la fase A del rotor en el ángulo θ. La derivada de θ corresponde a la velocidad angular de la máquina y la segunda derivada de θ a la aceleración angular de la máquina. Recordemos de los principios básicos de las máquinas eléctricas que para modelar una máquina eléctrica va a tener tantas ecuaciones como ejes eléctricos ella presente Recordemos la definición de eje eléctrico, el puntos por donde puedo accesar con tensión o corriente. Es decir, en este caso vamos a tener tres ecuaciones eléctricas para el estator, una correspondiente a cada fase, y tres ecuaciones eléctricas para el rotor, una correspondiente a cada fase. Las ecuaciones mecánicas corresponden también a los ejes mecánicos. En este caso, la mayoría de las máquinas solamente presentan un eje mecánico por donde puedo aplicar fuerza y extraer velocidad o par y velocidad angular. En este caso las máquinas tienen una sola ecuación, un solo eje mecánico. Es decir, la máquina la vamos a poder representar con siete ecuaciones: seis eléctricas, tres para el estator, tres para el rotor y una ecuación mecánica entonces de los principios básicos de la máquina toda máquina se puede representar a través del juego de tensiones las caídas resistivas de los devanados en función de la corriente y la derivada del enlace de flujo en el tiempo que no es más que para una aproximación lineal el producto de las inductancias que describen la máquina en, por las corrientes es decir, para conocer las ecuaciones eléctricas de la máquina, simplemente basta conocer cada una de las resistencias de los devanados y cada una de las inductancias que corresponden al modelo. Recordemos que existen inductancias propias e inductancias mutuas. Entonces vamos a tener inductancias propias y mutuas del estator, propias y mutuas del rotor y mutuas entre estator y rotor. Finalmente, la séptima ecuación es la ecuación mecánica o la segunda ley de Newton, donde la diferencia entre el par eléctrico y el par mecánico por ser un movimiento rotacional es un medio de la corriente por la derivada parcial con respecto a teta de la matriz de inductancia estator-rotor por las corrientes del rotor. Y eso es igual a j por la derivada segunda de la posición, o la derivada primera de la velocidad, es decir, la aceleración angular, más el coeficiente de roce por la velocidad. Entonces tenemos tres ecuaciones para el estator, o tres tensiones en el estator ABC, tres tensiones en el rotor ABC, al igual que tres corrientes en el estator y tres corrientes en el rotor. Para calcular las inductancias nos vamos a los principios básicos de los circuitos magnéticos. La inductancia entre la bobina K y J se puede calcular como el producto del de número de vueltas de la bobina K por el número de vueltas de la bobina J por la permeanza del camino magnético entre K y J. Recordemos que como la permeanza depende de parámetros geométricos, la permeancia entre K y J es igual a la permeancia entre J y K, por eso la matriz de inductancias generalmente es simétrica. En el caso de la inductancia propia, es nada más que el producto de NK al cuadrado por la permeanza de la bobina K, que incluye la mutua más la dispersión, que es el flujo que cierra por ahí. Entonces las matrices de inductancia son, son dependientes de la posición angular del rotor, porque cambian las del rotor en función de la posición θ. Cada parámetro de inductancia se obtiene de forma aproximada, superponiendo el efecto de las fluctuaciones de la permeanza del camino magnético, debido a las ranuras del rotor y el estator sobre la distribución armónica espacial de la fuerza magnetomotriz. En nuestro caso vamos a hacer una aproximación de primer orden, es decir, nos vamos a quedar con el primer término de la serie de Fourier que describiría este comportamiento. La distribución espacial de la fuerza magnetomotriz puede ser considerada de la expresión de inductancia, debido a que vamos a considerar que la máquina es lineal al mantener controlado. El grado de saturación magnética μ permanece constante y las inductancias son constantes en el tiempo. Por otra parte, los coeficientes inductivos pueden también ser obtenidos excitando con corriente unitaria un devanado de la máquina y calculando el enlace de flujo que aparecen en los otros devanados del convertido. Entonces, la máquina se describe a través de sus matrices de resistencia e inductancia. La matriz de resistencia corresponde a las resistencias de la fase A, B y C, como las máquinas son simétricas, van a ser iguales y se pueden asociar al producto de una matriz unitaria o identidad. Recuerden que la matriz identidad es aquella que tiene todos los términos 0 menos la diagonal principal que corresponde a 1. Mientras que la inductancia del estator consigo mismo, del rotor consigo mismo y del estator rotor o rotor estator la vamos a poder calcular en función de la propia y la dispersión en el caso de la inductancia estator-estator al igual que la inductancia rotor-rotor mientras que la estator-rotor va a depender únicamente de la mutua y la rotor-estator es la traspuesta de la anterior las máquinas de inducción trifásica se construyen de manera simétrica. Entonces vamos a ver la presencia de tres matrices que describen ese comportamiento. Ya hablamos de la unitaria para el caso de las resistencias que también están asociadas. Al caso de las inductancias de dispersión, vamos a hablar de la matriz simétrica que se obtiene de la proyección de las fases A, B y C sobre la fase que esté determinando y de la matriz cíclica, que es la que produce que la máquina gire en un sentido cuando se alimenta en secuencia positiva, o en el otro cuando se alimenta en secuencia negativa. Entonces, estas tres matrices son la identidad, ya la conocemos, la matriz simétrica, que es una matriz que tiene en la diagonal principal 1, y el resto de los elementos menos un medio. Esto corresponde a la simetría de un sistema trifásico desfasado 120 grados. Y finalmente la matriz cíclica. Donde podemos ver que esa matriz tiene la siguiente forma. Fíjense que aparece coseno, coseno más 2pi tercios, coseno más 4pi tercio Si nos corremos o llamamos al primer término A exagerado al primer término lo vamos a llamar A al segundo B y al tercero C vemos que la simetría se repite nuevamente A B C A B y C es decir, por eso recibe el nombre de matriz cíclica, porque tiene una secuencia o un ciclo de trabajo. Si nos recordamos del módulo de transformación de vectores espaciales y aplicamos la transformación de vectores espaciales a cada una de las matrices que describen las simetrías de la máquina de inducción, vemos que esas matrices se reducen a un término, la matriz unitaria 1, la matriz simétrica a 3 medios, y la matriz cíclica a 3 medios e a la J teta, donde queda la dependencia con la posición entre el estator y el rotor, lo cual parece obvio, estamos hablando de la inductancia estator-rotor, debe depender de la posición del rotor con respecto a al estator. Entonces sustituyendo esas ecuaciones en las ecuaciones de la máquina, podemos obtener un modelo simplificado de la máquina en función del vector espacial de tensión del estator y del rotor, de las corrientes espaciales estator y rotor y de las inductancias, donde los términos de inductancia son constantes y la dependencia es con el ángulo el par eléctrico depende de la inductancia estator-rotor y de la parte imaginaria del producto del vector espacial de la corriente del estator por el conjugado de la corriente del rotor referida al estator, es decir, IRE a la Jθ. Eso lo podemos ver más simplificado en este juego de ecuaciones donde tenemos la ecuación del estator que reflejan las seis ecuaciones eléctricas de él, vista en vectores espaciales, recordemos que la ventaja del vector espacial es que reduce el sistema trifásico de tres ecuaciones a uno solo, por eso quedan dos ecuaciones, una para el estator, una para el rotor. La ecuación mecánica corresponde a la de par eléctrico, recordando que la ecuación mecánica es par eléctrico menos par mecánico, igual a la inercia por la aceleración más el coeficiente de fricción por la velocidad, podemos llegar al modelo dinámico de la máquina de inducción, donde tenemos la alimentación del estator, la alimentación del rotor, que generalmente es cortocircuitado, la resistencia de estator, la resistencia de rotor, la dispersión del estator, la dispersión del rotor, la mutua estator rotor, recordemos que para el modelo despreciamos las pérdidas magnéticas del hierro. Es decir, este modelo al igual que el del transformador se puede corregir añadiendo una, una resistencia en paralelo a esta inductancia que refleje las pérdidas en el hierro. O simplemente adicionarlas a la resistencia del estator. Y aparece una fuerza contraelectromotriz. Al igual que la máquina de corriente continua, que depende de la velocidad y del enlace entre el estator y el rotor. Y no es más que la corriente del rotor referida al estator. Como el rotor está cortocircuitado, esa corriente no se puede medir físicamente. Entonces lo que se puede ver es el reflejo de ella sobre el estator. Este modelo es válido para régimen sinusoidal, para alimentación sinusoidal, para alimentación no sinusoidal, para armónico, para desbalance, siempre y cuando el sistema sea simétrico. Es decir, que sobre las tres fases, que la máquina esté simétrica y no tenga falla interna. De este modelo también podemos ver que se predice que cuando la velocidad es cero, la fuerza contra la el electromotriz es cero y por tanto toda la corriente durante el arranque es limitada únicamente por los valores de resistencia. A medida de que la máquina va ganando velocidad, esta fuente empieza a tomar valor y va disminuyendo la corriente. Podemos ver que ante una falla de alimentación, mientras que la máquina permanezca con velocidad, como el rotor generalmente está en cortocircuito, sobre el devanado del rotor hay corriente, es decir, que esta fuerza contra la electromotriz sigue apareciendo, por tanto, sobre los terminales de la máquina, pese a que esté energizada, va a haber tensión, conforme exista velocidad en el eje. Por esto es que se utilizan los circuitos de retardo para el encendido de aires acondicionados y neveras puesto que quedan con tensión mientras que el compresor se encuentre girando si regresa la tensión después de una falla ésta puede entrar en contrafase es decir, la tensión en bornes de la máquina puede diferir de la tensión del sistema eso puede ocasionar que si la máquina consume seis veces la corriente nominal para la tensión durante el arranque con tensión nominal. Si las tensiones se encuentran en contrafase. Puede ocasionar que la máquina tenga 12 veces la corriente nominal. Y eso ocasiona un daño irreversible en la máquina. ¿Qué hacen estos reguladores o estos equipos que venden para conectarlos? Aires acondicionados en las neveras. Retardar el encendido. Simplemente lo que hacen es esperar tiempo suficiente para que la velocidad desaparezca y la tensión interna de la máquina desaparezca de tal manera que el arranque se realice en la mejor condición posible. Estos retardadores lo único que hacen es esperar que aparezca la electricidad y esperar en el orden de 3 minutos. No, hoy en día no se usan los 3 minutos exactos pues se dieron cuenta... Que existe un problema si todas las cargas de refrigeración que son accionadas por máquinas de inducción, los compresores, entran exactamente sincronizadas los tres minutos, pueden ocasionar una nueva falla o un bloqueo en el sistema debido al alto consumo de todos los motores de inducción energizados al mismo tiempo. Entonces, desde hace cinco años se ha prohibido utilizar tres minutos exactos, se pueden usar variaciones en el entorno de tres minutos, cada fabricante usa un tiempo específico y es un secreto de su diseño, de tal manera que la carga de refrigeración no entre sincronizada. Entonces, en este tema, de esta parte del módulo de máquina de inducción, vimos cómo son los tipos de máquina que van a ser en función del rotor, tanto bobinado como de jaula de ardilla. hablamos del modelo dinámico de la máquina de inducción, cómo se obtiene a partir de las resistencias y las inductancias de la máquina este modelo es válido para cualquier tipo de alimentación con armónicos con desbalance siempre y cuando no se altere la conexión de la máquina y la máquina sea equilibrada entonces los invito a continuar con el siguiente tema que es el modelo régimen sinusoidal muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video